explicar un poquito el hecho de que dos grupos políticos de la oposición, de forma totalmente independiente, presentásemos pues, mociones en el último pleno para defender tanto la sanidad pública en general como lo que es la atención primaria de Coín en, en concreto. El hecho de que estos dos grupos políticos presentasen esta moción para nosotros es un indicativo de que este tema es un clamor, un clamor popular. Si bien antes, hace, desde hace ya bastante tiempo, la, las condiciones de los profesionales de, de la sanidad son precarias, pero en la actualidad esta situación no ha mejorado. En las anteriores olas de la pandemia eh, es verdad que fueron los hospitales los que recibieron sobre todo la presión de esta pandemia. Sin embargo, en esta última sexta ola... ...son nuestros médicos y médicas de cabecera... ...y la atención primaria en general... ...las que se han visto saturadas... Eh, ...es verdad también por otro lado... ...que eh, parece que la incidencia empieza a bajar... ...después de esta, eh, de esta última ola que estamos viviendo... ...pero las consecuencias tanto de la pandemia en general... ...como de esta última ola... ...las vamos a ver durante, durante meses y meses... ...y la vamos a ver en lista de espera... ...tanto en médicos especialistas... ...como en pruebas, como en operaciones pero también eh, la vamos a ver en, en listas de espera y falta de atención en la atención primaria, cosa que además influye de forma muy negativa en el colapso de la urgencia, pero también aspectos tan importantes como son la prevención y como son los diagnósticos tempranos que hacen falta pues, pues para, para precisamente para prevenir luego enfermedades, enfermedades peores. El hecho de que hayamos presentado las propuestas al Pleno creemos que viene respaldado por las quejas sucesivas de, de los vecinos y vecinas, por ejemplo, pues en este sentido de lo que se tarda en dar una, una cita para una atención eh, para el médico o médica de cabecera. Sabemos que esto es competencia, la, la sanidad es competencia eh, exclusivamente autonómica, pero también que desde los municipios, desde los ayuntamientos, hay que hacer llegar a la Junta de Andalucía, pues estas quejas de nuestros vecinos y vecinas. Lo que pedíamos en, esa, en esas mociones, en definitiva, era en general que la Junta de Andalucía eh, ...pusiese eh, todos los medios disponibles para combatir la sexta ola... ...pero también para evitar los efectos negativos en la atención primaria... ...y medidas concretas como por ejemplo el aumento... ...en el, en el tiempo de atención, el aumento de los horarios... ...y también el que se realizase pues, pruebas de forma masiva... ...y que no se dejase en manos pues, de pruebas autodiagnósticas. Tenemos que formular directamente nuestra crítica al voto contrario... ...del equipo de gobierno y de Ciudadanos... ...no porque nuestras mociones no estuvieran bien argumentadas... ...y tuvieran fundamento ...o estuviéramos pidiendo cosas eh, fuera de lo normal... ...simplemente porque pensábamos que se planteaba... ...como una crítica directa a la actuación de la Junta... ...de hecho el equipo de gobierno... Eh, ...achacaba el problema totalmente... ...a una, a una herencia recibida como ya es, es habitual... ...y es cierto que antes de la pandemia... Eh, la, la situación de la sanidad ya era precaria incluso antes de que, el, eh, de que el Partido Popular se hiciera cargo de la Junta de Andalucía. Sin embargo, hay que recordar que venimos de dos legislaturas después de la crisis del 2008, eh, caracterizadas por unos recortes dramáticos y brutales en, en cuanto a la sanidad. Eh, por otro lado, en la actualidad eso, esa situación no es así y la Junta de Andalucía dispone de fondos más que suficientes para revertir esa situación. Entre fondos europeos y estatales, las cantidades de, de que dispone de la Junta, además del superávit que ha tenido con respecto al ejercicio anterior, son razones más que suficientes para poder cambiar la situación en la que se encuentra la sanidad en este, en este momento. Pensamos que el voto, por tanto, ha sido una... una un, ...un rechazo a la crítica que se hacía a la Junta de Andalucía... ...y en cuanto a las medidas concretas que planteábamos... ...seguramente no andábamos muy desencaminados... ...cuando hace poco hemos conocido que... ...la Junta de Andalucía... Eh, ...ha ampliado su horario de atención... ...para reducir la atención primaria... ...como precisamente pedíamos en la moción... ...y también que ha descartado la, los test de autodiagnóstico... ...como, como medida fiable para... ...para controlar la pandemia... ...no es exactamente lo que pedíamos nosotros... ...pero se acerca bastante... ...en definitiva pensamos que no hay una justificación... ...real para el voto en contra de esta moción... ...y hemos perdido una oportunidad importante... ...de mostrar que la sanidad... Eh, ...que afecta directamente a los ciudadanos... ...nos importa a todos".